Hoy os trago otro capítulo más del Humans Fight Flat, de este juegazo que es de Plastilina, vamos, bueno, un juegazo. Y bueno, este no hace muchas risas, pero me gustaría que lo vieseis porque está muy interesante. Bueno, os cuento un poco cómo va el juego y es que es como pasar a algunas plataformas, a saltar, a catapultas, etc. el exit, ¿no? Y, y, y completar todo el mapa, ¿no? Y vale. bueno, pues os, os dejo esto por aquí y eh, a ver si os voy a subir otro capítulo de esto o me vais diciendo que os gustaría ver más, a ver si un puche lo grabamos también, que también tenemos una pinta. Y nada, espero que os guste y... ¿Esto, esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Huayka? ¡Ay! No, no, ¡Ay! Nos han encerrado. Yo... ¡Ay, dame esa gorra, me gusta! Yo... Déjame, ¡Dame esa gorra! Déjame. ¡Dame esa gorra! Ah, esa gorra que me gusta! <risa> pues nada, no, coña. Que llevo tres días sin usarme y ya... A ver, sí mecánicas me de un juego. Tenemos una piedra y un candado. Plon. A ver cómo es. Oh, yeah. yes. Ahora esto hay que... <risa> ¡Vamos! Vamos no, a cerrar. ¿y yo? Vale, a ver. Ahora tenemos un palo. ¿Qué hay por aquí, eh? Que podemos dar una pasarela, si ¿Sí, eso, ¿vale? ¿Eh? ¿Y puedes pasar? ¿Sí o no? Toma oh, por culo ya. Yo te la puerta, huerca. Vamos, vamos. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Pero que. Oh. ¡Oh, qué molinito, qué guapo! Yo flama. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero saltar. Please. Tú quieres esto, ven para acá. Jeje. Yo quiero saltar toda la noche. Salta que salta, saltame. Eh, estaba aquí el caminito, eh. ¡Oh! Una catapulta. ¡Oh! Si ¡Sí, o no, si, ¡Sí, si. Sí! Calla, si ¡Sí, no! o ¡Oh! no. ¡Cornel! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! Aquí? Dale aquí la palanca. Madre mía ¡Dale! ¿Para arriba, para abajo? ¿Para el centro? No quiere, eh. te lo juro que no quiere ¿Estás de acuerdo esto? ¡Hala, para arriba! ¡Oh! ¡Gol! Y... down. Y esto supongo que es para bajarlo, ¿no? A ver... Vale, espera, espera, espera Hay que dar un poquito para atrás esto, eh Que si no, se va a pasar Así, así, así ¿Aquí? ¡Dale! Más atrás ¡Perro! ¡Ah, por culo! Ahora para que no llegues Oh, perro salado Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí <risa> Justa, justa, justa no tú, los no pecos. Tú, papá Una casica, vamos a hacer la, la tejuela El tejuela, verás tú ¿Cómo era? El afilador, señor el cura <risa> que abre encima Voy a buscar el cuchillo, espérate. A cuánto veo el cuchillo. <risa> <risa> No parate, vamos a tirar una piedra. Que... Déjame Dejame ver. Que la piedra, no salta, pasa nada. salta, salta, a ver dónde vas. Pues quita esto. Ninjo, ven conmigo. Sube conmigo. Sube conmigo, hijo puta. Perro. Porca, ¿por qué me haces esto? Perro. Eh, pues está bien ahí. Y ahora ya. hay. Súltate y cógete. El gancho <coughs> perro Ves tirando, eh, tú ¿También ¿Está mal, ¡Joder mío con el palo! ¿Qué haces? No me dejas suicidarme ahora. No te sueltes, eh. No te llevas a dar Ronnie. ¡Oh my! ¡No! ¿Quién será <ríe> el primero en coger la cadera? ¡Yo! Guau, te he dejado a punto caramelo, cabrón. <ríe> <ríe> ¡Oh, ¡Lol! Siento que <ríe> <Sí te> quisiera <ríe> dar un paseo, eh. La mitad jugando... <ríe> player... Valga... <ríe> no, Una más, eh. Voy a ir ¿Y para dónde? ¡Ah, ¡Oh, pingüero! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Sí, sobra, hombre! Ahora sobra! Hombre. ¡El molinillo! Madre, se viene. Se viene, se viene. A ver, si me engancho. Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí te enganchas. ¡No! ¡Oh, hijo de puta. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¡Sí! A ver. ¡Volaré! ¡No! ¡No! ¡Ah! Esto es un checkpoint. ¿Es un checkpoint esto? He hecho un checkpoint yo. ¿Dónde? Ah, coño, me están volando. ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿Qué tío! tío. <ríe> ah, te tienes que poner y saltar allí, ¿no? ¿Dónde estás tú? Se viene. Guerra se viene. Salto, eh. Madrídate. ¿eh? ¡Looooo! roto la espalda! ¿Y podemos ir allí, no? ¿Directo o qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde más o menos? ¡Léamelo! ¡Léamelo! ¡Léamelo! Déjame, déjame, déjame, a ver si salto, a ver si llego. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¿Uf? Dale. Adiós. Adiós. ¡Loo! Sí, pero hemos una no plataforma, llegamos, en verdad. Mira. A ver si llegamos, ahora. <risa> <risa> Como que no. ¿Te has llegado tú? Sí, baby Qué hijo de puta Pégate Tienes que pegar a la madera a Abajo, ¿Cómo? Se roto, ¿no? <risa> Sácame de aquí Aquí Venga, sube Dale Sí no Sí no dentro a poder me metieron en la chillera. Ya está, es la puerta de la salida nomás. Salta por mí. No, tenemos que saltar juntos. Se me ha arrogado. Así me ha cerrado, ¿no? amigos. Adiós. Volca. Adiós. Echate de medo. Adiós. A <risa> ya está, ya lo tenemos. Ya está. Se acabó. <risa> no, no, pero.. Voy a subir, hay otro, otro, el próximo mapa de este es, es uno que vas con barquitos, super chulo, ya verás, es super guay. Pero primero me tengo que ir a cortar el pelo que tengo, vamos, pff, que me van a hacer trenzas, a quitarme un poco, que ya me toco, ¿no? un poco de genadito, todo bajo. Y nada, uh, hashtag crípico, ¿eh? vamos a decir, suscríbete, like, comentarios, que muy bien, crack, dime, dime crack, dime que, que soy un crack, ya está. <risa> nada es bomba, espero que os guste y bueno, nada. Espero que os guste y nada, que en breve volveré a subir algo. Tenemos pendiente, tenemos pendiente el, la, la inauguración del canal, ¿no? Que le hemos metido mucha caña, pero no hemos inaugurado nada, nada, nada, Así que a ver si voy a decir algunas cuantas cosas de mí, yo qué sé, alguna tontería que otra. A presentar el canal que voy a subir, habitual y cosas así. Lo típico, ¿no? Es broma. Bueno va, gente, me despido y nos vemos en la próxima.